no fue del todo bueno habrá tiro libre espera Valencia se viene grandot bolero, también Arriaga viene el centro le dejaron corta buscan el punto penal no pedió Otamendi la vuelven a meter y otra vez Nico la cayó justo Otamendi Acuña se queda corto Paredes le bajó la pelota a Gruso el cuerpo lo pone Lautaro le gana Lautaro bien contra Ibarra paredes. Bueno, falta. Golpeó. Sin balón. Habrá tiro libre que corresponde al seleccionado argentino. 16 minutos. Está ganando Argentina 1 a 0, comenta Ángela Lerín en la televisión pública. Volaba por el aire la pelota. ¿eh? Varios duelos a dividir. Por suerte los terminó ganando Argentina y evacuó ese peligro. Pero atención porque de pelota parada llega Ecuador que se está animando, que se adelantó. Argentina ha perdido la precisión, ha perdido un poco la iniciativa también. Y se vienen los hombres de Gustavo Alfaro, a no distraerse. La va metiendo. Otamendi, Lautaro. falta sobre Lautaro, tira libre para Argentina. Cómo protesta Alfaro, eh, la protesta toda. Faro siente que el partido ahora está más cerca, eh? cuidado. Se dio cuenta de esto. La dejan atrás. Cambió la... Ecuador se anima más, está más valiente, se adelanta, va con más agresividad a cada pelota. Fíjense cómo pelea. Esto puede favorecer a Argentina si aprovechamos. ¿Qué más queremos que, que un equipo como este que achica tanto los espacios nos deje tanto lugar atrás? Ha no podido Campos, rebote le quedó a Montiel. O Campos. Va Messi Valeo Abierto Marcos. Abierto Cunia. Messi, paredes. Va Rodrigo, de Paul La deja para Montiel. Espera el oh. Autaro, mete al centro. Rechazaba la vera la que corresponde al seleccionado argentino mira cómo se queja un campo lo tenía al lado vamos hay que jugar asociándose montiel en la deja montiel en la busca paredes paredes para Messi y se caro cuando encaraba entre tres y sale rápido ecuador ahora cuidado Se arraba la pelota Cunia, se la Argentina Cunia. Bien defendida acá, eh. Estaba bien parada la defensa. Dos hombres van contra él que tenía la pelota bien acá Argentina. Hay falta y otra vez la libre para Ecuador. Qué brava la eliminatoria. Eh. Es brava. Qué bravo, eh. Es brava, es brava. No te puedes permitir estos momentos. Eh, por suerte estamos a, a un tímido Ecuador que se está empezando a animar, pero que no, la está, no lo está haciendo pasar tan mal el partido de Argentina como. Que en algún momento puede Una ser. Ahora se libre. Se prepara otra variante del conjunto ecuatoriano. Otra modificación más. Bueno, jugar por el medio no sirve. Vamos a volver a jugar por afuera porque claramente no estamos pudiendo entrar por allí. Y en cambio Ecuador se está animando, eh. se está agrandando el rival de Argentina. La mete grueso. Presiona cuña El lateral que corresponde al seleccionado argentino. Lo presionaba, apreciado. Se viene el número 19 de la cancha. Gonzalo Plata. Este es muy rápido, ¿eh? Ojo. Sí, es uno de los, de los chicos realmente interesantes de la generación, ¿no? Esta sub-20 que consiguió la medalla de bronce en el último campeonato mundial de Polonia de la categoría, se retira. El número 5, Renato Ibarra. Hizo goles clave, ¿eh? Aquí sí. en el... Subamericano Sub-20 Fue balón de bronce en el Mundial Sub-20 Además Gonzalo Plata, un muy buen proyecto Y ese buen equipo que manejaba el Profe Célico ¿eh? Esa selección de Ecuador Bueno, se prepara un cambio en Argentina también ¿eh? En cualquier momento Se mete la primera variante Presiona, viene arriba de Paul La tiene que sacar Domínguez Deja Domínguez Va saliendo Arriaga Abierto tu opinión otra vez la pelota para Riaga. La mete Riaga. Paso de balón, ojo Armani. Bien, Franco, bien, justo, ¿eh? Justo, abre el lateral. Estupinian, flojo papel el lateral, ¿eh? Muy flojo el lateral que hizo Estupinian, desastre. Bueno, saque de arco para Argentina. Se quiso apurar, sacando ventaja, porque lo vio Armani que estaba fuera de lugar, pero terminó, gracias a Dios, en nada. Bueno y mientras tanto atención que Plata se para por derecha el mismo lugar en el que entró preciado Ya Tagliafico ha tenido algunas dificultades En los sí. mano a mano que le proponen los ecuatorianos Está reforzando el ataque del lado derecho El técnico argentino que dirige a Ecuador No va más Acuña ¿no? parece el neuquino No va más el huevo Y se viene una modificación En el equipo argentino cuando lo están atendiendo A, a Marcos Acuña A ver que nos señalan de Lautaro Lautaro se tira atrás, recupera allí la pelota ...propone juego para la derecha, para Lionel Messi... ...que encara, pasa entre tres hombres... ...allí lo está esperando Ocampos... ...se Lucas viene Salvio... Ocampos, ...penetra en el área... ...deja a un hombre en el camino... ...y allí la falta, la jugada... ...arranca por el medio con Lautaro... Eh, ...pasa por Messi, la abre para Lucas Ocampos... ...y allí por afuera está la llave para conseguir este penal... ...y lo que es por ahora el único gol del partido. Bueno, se va cuña se viene el Toto... ...viene Salvio... ...el cambio al conjunto argentino... Se viene la primera variante en el seleccionado de Scaloni Y se va golpeado Ojalá no sea nada grave para Marquitos Viene el Toto Salvio Un estadio que conoce la perfección Habrá saque de arco para Argentina Y Salvio tiene un poco menos de recuperación de pelota Pero más capacidad ofensiva que el huevo acuña Aunque se va a parar seguramente en el mismo lugar Y va a jugar a algo parecido Ojo, bien atento Armani en el recién goico, eh Ahí Se está. la jugó se la jugó bien, jugó con el pique de la pelota sabiendo que está rápida y que le iba a favorecer eh, a, a su llegada, ¿no? Pero hay que tener un timing justo, no puede cerrar ahí. El dato de Salvio, muchachos, Ángela, es que en todos los clubes... ...que jugó fue campeón. Le falta la selección nada más, ojalá, ¿no? ¡Ay, Ahora el lateral que corresponde al seleccionado argentino... Venía Talio Fico, saque de manos para Argentina. Llegamos en los 22 minutos de este segundo tiempo. La pide el Toto, va para Salvio. Le rebota la pelota y abre la lateral que corresponde al conjunto ecuatoriano. ¿Sabe que tengo un presentimiento? Dígamelo, ya. Una le va a quedar a Salvio. Bueno, sale Arboleda, la mete Arboleda. Insiste Ecuador ahora con espacio, cuidado. Ojo Argentina, ojo. Buena acción de Stupiñán. Viene Stupiñán, levantó la cabeza Armani. Arquero, bien, franco. Viene Armani, ojo Argentina. Quedó mal parado, será rápido ahora. Mire Messi, Leo, Pica Toto. Va Messi, gana Argentina 1-0. La primera parada rumbo al mundial. En la cancha de boca la va dejando De Paul. Montiel, otra vez para Leo. Messi, salvio piel. y ahora Martínez cuarta la pide Nico Tamendi bien por Armani que ha estado muy sobrio hasta ahora y la mete Tamendi Lautaro Salvio Lautaro Opa, falta y pide una amarilla la anterior lo marcó Ahí, sí. Tiro libre corresponde al seleccionado argentino hey de un puntapié cuando tiene la pelota el argentino es interesante la posición de Sabio vamos a mirarlo bien ¿Por qué no se volcó a la derecha bueno ahora sí pero se tira mucho al medio ¿eh? para sumarse a Lautaro eh, para dejar que sea Messi quien ocupe el lado derecho o Campos mientras tanto se fue allá a la izquierda al espacio que dejó libre el huevo a luego vamos a ver Paredes y así la dejan ahora para De Paul. 23 minutos está ganando la Argentina nuestra selección era 1-0 con el gol de Messi para con el medida fue Dalia Fico la pelota. Otamendi, Paredes, Dalia Fico. Habrá un balón que corresponde al conjunto ecuatoriano. Es cierto que hay que tener tranquilidad, manejar la pelota, pero creo que en algunos momentos abusa Argentina de esa posesión, de no tomar algún pequeño riesgo como para intentar. Quebrar alguna línea de Ecuador y estar mucho más cerca de Domínguez y con eso alguna posibilidad de gol, ¿no? Allí la mete Domínguez. Muy bien, Luca. Muy bien, Martínez Cuarta, muy bien. Y ahora va De Pol va Argentina a ver. Toca Lautaro. De Paul. Salía a presionar Montiel. Marca el Toto, va Salvio. El Caño no trabaja el cielo. Salvio. A ver si le da Toto. Frescura el ataque argentino de Depol. ...muchos pases complicados innecesariamente... ...va Lautaro, va... ...presiona Lautaro... Grosso. ...abierto, Preciado. ...espera pico Pico. ...Franco... Se de Ecuador y ahora... ...los 11 de Argentina en su campo... ...aguantaba Valencia... ...la cambiaron para Estupinian... ...habrá lateral que corresponde al seleccionado argentino... ¿Qué me cuenta todo esto, Ángela Lerina? Y bueno, ya está claro por qué fue Ocampos a la izquierda, recién relevando a Tagliafico. Es el lugar que eligió Ecuador para atacar mejor y por eso ha puesto de los dos volantes abiertos que tiene la Argentina al que recupera más del lado que más se necesita, Lucas Ocampos. Ya salió a la derecha para asociarse con el Toro, con Lautaro Martínez y con Messi. A ver si funciona. Hay que ser un poquito más preciso y no complicarse con los pases. Darla un poco más corta al compañero que tienen al lado. A veces buscan la más difícil en vez de hacerla sencilla. así la deja la boleda. Y la va a sacar Domínguez. Y la mete Domínguez. Falta en ataque. Sobre Tania Fico Tiro libre para el seleccionado argentino. Y a todo esto, Boyko, ¿qué me contás, Boyko? Te cuento que me empieza cierta intranquilidad. Porque veo que no puede... Volver a tener el control del partido Argentina, más allá de que en el primer tiempo No generó demasiadas situaciones de gol Uno veía que tenía el control del partido Ahora, no lo tiene Para mí pasó el sol, peor momento Me eh, da la sensación Vamos a ver, me da la sensación de que Argentina recuperó un poco la manija, pero ¿sabe quién nos va a dar la razón? El partido, a ver, a ver quién tiene razón no va a ser Paredes La deja Paredes Le va quedando la pelota ahora Austamendi Le va a sacar Armani, 26 minutos queda mucho todavía Estamos en la cancha de Boca En la televisión pública Para toda la Argentina Fanáticos Diamante de la selección acompañándonos En esta hermosa noche de jueves El martes Argentina-Bolivia En La Paz, habrá lateral Lo va a hacer Tagliafico Nos estamos complicando en pase cortito Nos sí. estamos armando un barullo se viene al la Bueno. Allí metía larga. Iba para el Toto Salvio. Volvía de offside. Valencia por eso no participa. La termina bajando ahora Caicedo. Va de Paul. La deja Rodrigo a Messi. La mete Messi va a Campos. Espera el Autaro. buen retroceso depreciado. Se lo cambia en la corrida. Vecino Campos con falta. Provoca el córner, ¿eh? No hay falta, dice Tobar. Tomar no compra nada, eh. cuidado, eh. él lo que no ve no lo cobra ¿No? Y está muy bien, habrá córner que corresponda al seleccionado argentino Y Messi eligió el lugar en el que Ecuador adelanta a sus hombres y deja espacio Eso fue a la izquierda, Lionel y generó este corner. Me gustaría que se quede el toro, que se quede Martínez Si va a entrar al área, que se queden los la dos de Zata. Y... Le va a pegar Messi, busca Argentina, pero también. Hay penal sobre Martínez, cuarta, había penal sobre Lucas le queda la pelota Argentina otra vez, mete la autabla, toma el arquero. Un penal grande como toda esta cancha. ¿eh? Le tiraron la camiseta Martínez Cuarta, la va a sacar ahora Domínguez. La va a sacar el arquero. Y la va a dejar Domínguez. Entre De Poli y Paredes Goico podría salir uno. Si Argentina arriesga, hay que ver si vale la pena arriesgar ganando 1-0. La mete a Arriaga. Esperaba y no podía Ener Valencia. Otamendi. Se se visera con la mano porque lo encandilaba. La luz. Atalla Fisco. Y otra vez para Otamendi. Otamendi. Paredes. ¿Argentina jugará aquí frente a Paraguay? Bueno, no se sabe todavía, Juancito? Todavía no está confirmado, Bien. pero la idea es que se siga jugando en la bombonera. Messi. Mire Montiel. Tocaba Messi. De Paul mire Martínez cuarta. Salió juega, muchachos, eh. Montiel. Abierto el Toto. Va para Messi. Otra vez para Montiel. Va Paredes. De Paul. Otamendi. Muy bien. O Campos. Va Lucas. piso Campos. Y ahora Paredes. Otamendi. O Campos. Y va Argentina. Y busquémoslo al 10. busquémoslo al 10. ¡Va Messi! ¡Va Messi! ¡Va Messi! ¡Mete Messi! ¡Para Ocampo! ¡Rebote Messi! ¡Desvío en la espalda! ¡De arbolera córner para el seleccionado argentino! para tiro de esquina! ¡Busquemos al 10! ¡Muchachos al 10! ¡Siempre al 10 córner! Hermosa la evolución de Ocampo de espalda para que llegue Messi de frente. ¡Qué linda eso! ¡Eso necesitamos para poder atacar por adentro! ¿Eh? Esa rapidez, esa precisión. Busquemos a Messi, decían a, al 18. A Salvio lo dejan suelto en la derecha y nadie lo busca. Pero es hermosa la evolución de espaldas al arco... De Lucas Ocampos y allí, ojo, cambió la regla de la FIFA. Ahora le voy a explicar, bueno, hay tiempo. Es de la línea de la axila para arriba, no es mano. De la línea de la axila para arriba no es mano. Cambió en esta pandemia esa regla la International Board. Habrá corner le va a pegar a Messi, busca Argentina, eh, pero también igual al envío. La sacaron hacia el medio, le queda Paredes. Le robaron la pelota, le quedó a De Paul. Ojo que estamos mal parados para la contra, cuidado muchachos, eh. ...habrá lateral, saque de manos, le corresponde al seleccionado argentino... ...habrá cambio, cambio al seleccionado argentino... ...se va Lautaro, se va Lautaro finalmente, no les cumple en el gusto, ¿eh? ...Alario, el ex jugador de River en reemplazo de Lautaro Martínez. Bueno, a jugar de lo mismo, ha tenido intervención en el penal Lautaro Martínez... ...porque generó la jugada tirándose atrás pero le ha costado porque jugó en un lugar de la cancha en el que Ecuador eligió marcar con más eficacia, en el que eligió poner a sus hombres más eh, duros. Le ha costado encontrar lugar por aquí. Vamos a ver si Alario, que también de tirarse a los costados y tirarse para atrás, entra más en el circuito de juego para tener alguna chance. 31 minutos, está el Pipa Alario en la cancha. Se prepara Nico Domínguez, Pablo. peina Alario, va Salvio. Se vendrá Nico Domínguez, hombre que juega en el fútbol italiano, hay falta habrá tiro libre y corresponde seleccionado ecuatoriano, 31 minutos hay no, 1 a 0, ahí estamos y vamos a terminar renegándose en el final, esperemos que no acá la acción de Messi bueno, ahí da en el plano que vimos recién, se ve que da un poquito por debajo de la línea del, de la parte interior de la axila pero insisto en que hay bar ¿eh? así que lo, lo están mirando unos cuantos árbitros la va a sacar Domínguez Anote relator, sí. se viene el 7 Romario Ibarra en Ecuador Bueno, si viene Ibarra Es el hermano del otro, de Renato el que salió recién recupera la pelota ahora de Paul La corre el Toto Salvio, pone el cuerpo Le gana Estupiñán. Le puso el cuerpo, el carromato encima Y se desplomó el Toto Presionaba a Lucas, Martínez Cuarta Muy bien Martínez Cuarta, los mejores de Argentina hoy Insiste ahora el conjunto ecuatoriano, la meten para Mena, viene Mena, espera Valencia por el área, se frena Mena, le va a pasar Estupiñán, viene para Estupiñán, pide Mena, insiste Caicedo, y la deja para Mena, busca el centro, oh, rechácenla, y la termina tocando justo, Luca Martínez cuarta, saca Montiel, Argentina esa va esa Messi. pelota eh, de Caicedo para Mena Como podría habernos lastimado Por suerte el centro lo interceptó también Viene Messi, la toca Leo Paul. y va Argentina, deja De Paul. Paredes Va paredes 33 minutos Le robaron la pelota Se viene Plata Ojo con la velocidad de Plata Que te la tira larga y hace esa Te la tira larga Y te hace esa, tiro libre y amarilla Para el defensor argentino tienen una velocidad, tanto plata como preciado, tienen una velocidad por encima de la media y cada vez que arrancan, eh, se hace muy difícil pararlo, tenés que recurrir a este recurso, sí. que es una falta. El famoso, si pasa la pelota no pasa el hombre, pero te ganas la amarilla, ¿no? El cambio. Se viene, como les decía entonces, Renato Ibarra, ¿se acuerdan? Fue el que marcó el gol en aquel 1-3 de Ecuador frente a Argentina al día de los goles de... De Lionel Messi. Se retira el debutante. Moisés Caicedo, el pibe de 18 años que completó sus primeros minutos en la selección de Ecuador. Bueno, bueno, saca un volante por adentro y pone a un extremo. Alguien acostumbrado a jugar por afuera, así que va a quedar un poco más de lugar por el centro de la cancha. Ibarra por Caicedo, ahora tiro libre. Ojo con esta va el envío frontal, besura sobre el área. Ah, sacaban por el medio. Y la terminan rechazando. Argentina para la contra ahora. A Ver a correr. Lo varían. En la salida Montiel le ganó la pelota, busca el centro plata, mete el centro, pasó y la termina echando. Pareja al corner con lo justo. Sufre Argentina, pelota detenida. Sufre Argentina, habrá corner que corresponde. Se reclamaba mano en la acción anterior acá. Sí, no, le dan la nuca. Acá, le... Tiene Aquí la mano levantada, si le daba Alario, si le daba era penal, pero no. Habrá ah, no. corner para el seleccionado ecuatoriano. Y el penal de Alario. Eso lo reclaman al bar, al árbitro y al bar. Obviamente así están hablando con Tomar. Bueno, ese gesto es que está comunicándose con el bar a ver. Está marcando el corner. Bueno, corner. Ojos abiertos muchachos. Tiro de esquina para Ecuador. Gana Argentina 1 0, 35 minutos. Nos acompaña por la televisión pública subiendo la eliminatoria, así va a ser toda, eh. a dientes apretados, durísima, busca color para arriba, llega al corner, sale Armani, bien Franco, agárrela y no se apure, no hay apuro, la va a sacar Armani, 35 minutos, tocaba paredes, bien por De Paul, va De Paul, acelero, va Rodrigo, Salvio. Espera Lario por el medio. De Paul. Messi. Abierto, lo había aterriado fijo. Paredes. Falta sobre campos. Sí. Buena patada, le metieron. Tiro libre para el seleccionado argentino. Se apuró a cobrar, ¿eh? Había una buena posición sobre la izquierda. El pase había llegado perfecto y podía generar una posibilidad de peligro. Y relator. Sí. Foyt y Nico Domínguez hablando con Walter Samuel en instante se viene a la cancha bueno y... Foyt y Nico Domínguez y de o sea, esta a forma... Nico Domínguez lo va a poner o por depolo por paredes pero no, no me explico la de Foyt que puede jugar como lateral o como central no? ahora tiro libre corresponde al seleccionado argentino La va a meter Messi. espero también. divino viene al centro. Espera Lario. La rechazaron. De Paul. Messi. Valeo. Ojo con la contra. Retrocede rápido. El Toto Salvio dando una mano. Y ahora. Pase atrás de Montiel para su arquero. Para Manny. Saca Franco. Deja a Manny. Presionaba apreciado y falta. Tiro libre. Corresponde al seleccionado argentino. Partido denso, ¿no? áspero, complicado, enredado tramo sí. final, 37 minutos Goico, ¿qué me cuenta? Que te digo lo que había visto que se estaba quedando Argentina que Ecuador se estaba animando que ya no manejaba con tanta facilidad la pelota y bueno, estamos entrando en la parte final sin la comodidad que pretendíamos por lo menos nosotros este Paredes La baja el Tiene Messi La toma Leo Messi buena pelota para Campos. La sacan hacia el medio Mira vos Se la jugó Preciado Y sale Tupinian Y sale Ecuador Muy linda esa diagonal de Ocampos Está muy bien Lucas Ahora por izquierda ¿eh? Haciendo lo mismo que vimos hacer del otro lado Además maneja los dos perfiles Un jugador muy completo Va Preciado Busca Ecuador Falta no, arriba. Ah, no bueno, es bravo, ¿eh? Qué bravo que es Plata. Encarador, rápido, de la puntea. Presionaba el camino Campos. Deja apreciado. Va Ecuador. Espera Valencia en el área. Llega al centro. Arriba, Armani. Toma Franco. Bien Armani. La va a sacar Franco. Va a sacar el arquero argentino. 38 minutos. Muy seguro en el área, chica, ¿no? con Armani Sí, salió bien las dos. Que le tocó, descolgó bien, estuvo seguro, como la que cortó de cabeza fuera del área, ¿no? La va dejando De Paul. Acompañanos por la televisión pública, viviendo las eliminatorias sudamericanas. Uno a 0 gana Argentina, queda mucho. Uno más. Y arrancamos derechito. A ver. Se viene el Toto, la deja salvio. De Paul. Va Messi. No la pudo controlar. Se le fue largo. El control. Abierto Ibarra. La rebotó la pelota. Hay barra, habrá cambios, dos variantes en Argentina, nos cuenta Juan Baseteros. Sí, señor Pablo Giral, en la cancha entonces el nuevo jugador del Villarreal, Juan Foyt en lugar del hombre de River, Gonzalo Montiel, mientras que también se prepara, como les decía Nico Domínguez, el jugador de Bolonia, la serie italiana, a ver quién sale. Con la onda afuera el de Sevilla, Lucas Ocampos. Bueno Bueno, a ver, Foyt, jugador por jugador Tiene que ver con el recambio Querrá verlo a Foyt, querrá poner un hombre más fresco Lo de Domínguez es un poco más de, de jugar por el medio ¿eh? Es un, un mediocampista sin tanto recorrido como campos Veremos cuál es eh, el plan, la estrategia para, para este chico para el ingreso de Domínguez bueno, A Foyt lo vimos en la Copa América pasada jugando como lateral En aquel momento improvisado por la ausencia, ¿no? Claro, aquí no está Renzo Saravia que está lesionado lamentablemente que iba a ser una alternativa como lateral derecho. Igual creo Pablo que llegó el momento. También uno que tiene que ser honesto, más allá de que se esté jugando de local, más allá de que sea Argentina, tenés que mirar el reloj. Hay casi 40. Eh, tenés que asegurar lo que tenés logrado. Hay que empezar a tomar menos riesgos, a pararse bien y a no regalarle ninguna cosita a Ecuador. La va a sacar Domingo. Es minutos, últimos cinco esto se termina, la primera presentación argentina, las eliminatorias lo mejor quedó con los primeros 20, 25 minutos Argentina Primaria. primer tiempo, pero ahora encontremos bien Alario le queda la pelota a Messi y va viene Leo, Messi la deja para Nico Domínguez descarga para Taglio Fico Taglio Fico Marico, mete Domínguez, habilitado va ¿eh? batalla Fico Chique, Pico, saca el córner abra tira de esquina, no Arco, saca de Arco Bueno, Nico Domínguez va a tener un rol parecido al que tenía Lucas Ocampos Aquí asociándose con talia Pico Es la apuesta por izquierda Yo creo que Argentina vuelva a jugar por afuera Me parece que eso es lo que más funcionó Esos primeros minutos Argentina triangulaba Y buscaba por afuera Por adentro está Lionel Es un, una tentación buscarlo a él Pero allí es donde Ecuador se hace más fuerte Fuerte para arriba Lucas Martínez Cuarta ganaba ahora el largo. Valario, Valario, Mete grueso, Presiona de Paul. Le queda la pelota Riaga. Esto se termina 41 minutos. Vamos a Argentina, viene Messi. La roba, trae a Fico, viene Messi. Le queda la pelota ahora, Alario, Messi, se la llevó por delante. Algo se le cayó el árbitro. Un jugador de, de Ecuador, me parece, sí, el Protector, la canillera. Tiro libre, corresponde. Al seleccionado ecuatoriano, epa, epa, epa. Tranquilo, tranquilo. Tiro libre, corresponde Ecuador. 42 minutos. Y no se nada Salvio, che. lo veo no. a Salvio muchas veces abierto y, y solo. Muy poco y es, aparece ese síntoma que genera Lionel, no porque él lo proponga, sino que se está transformando en el primer pase y eso a veces no es bueno. No es bueno siempre descargar en él. En la última jugada recién Alario tenía para hacer otra cosa y hasta esperó un segundo para poder darse la mesa cambio en ecuador en la cancha michael estrada se retiró ángel mena bueno estrada a la cancha con la once, fuera mena el cambio que nos cuenta juan ballestero mañana la presentación de colombia frente a venezuela con Kufner, con osobi con bergman con Sofía martínez para la televisión pública para toda la argentina gracias por acompañarnos por el cariño el afecto como hemos recibido todos estos días de compañeros, de diferentes señales, de amigos, de familiares, gracias. De todo corazón, muchas gracias. Muchísimo afecto, muchísimas gracias. Y la mete Estupinian en el área. Y la va buscando el pipanario La dejan atrás. Y la va tocando Arboleda. Y va Ecuador. Preciado. Grueso. 40 minutos. Momento clave del partido. Y ojo que Estrada de es centro delantero pararse ¿eh? en el medio de los dos jugadores centrales argentinos arriba presiona messi la tiene que sacar domínguez y la mete domínguez ahora el lateral corresponde al seleccionado argentino tiene apuro como decía goico están bajando de a poco la parecían a goico de a poquito se acuerda como decía el mozo ahí en venado cerrame la 14 sí. Haciendo Está mal, tampoco la idea. debido a que, que golpe se dieron Ibarra y, y, y fue sacando la pelota. Habrá balón que corresponde a Ecuador. Ahora sí, desesperado. Escalón. También se para Samuel. Se sienta el ex defensor. Mucha actividad en el banco argentino. Todo mano, pero del fuego ecuatoriano. ¿eh? Para despejar dudas. La deja ahora Arboleda. tiene para Arriaga. Arriaga. Arboleda, preciado La pide plata Pide plata Presionaba Taglio Fico Le digo que hasta el que maneja sonido Se dio cuenta porque está eh, no, La le metió. está terrible ahora El metido volumen a tope eh. sí, Es verdad Le quedó la pelota a Riaga 44 minutos Bueno Para el final A ver presiona Argentina arriba A ver que está bien al sale grueso la cambia grueso. le queda estupidión recuperaba el toto salvio debajo de cita y mete el toto y va para argentina a ver para liquidarlo vamos a argentina vamos mira el toto más salvio va el toto salvio la mete paredes ha estado muy preciso leandro y la saca ahora apreciado ganaba la pelota también y buena bola otra vez preciado. Mete Domínguez. Todo pelota, dice Tobar. arriba. Y sale Ecuador. Cuidado. La meten para estrada. Largo arquero, Armani. Llegamos a los 45 minutos. Veremos cuánto agrega el árbitro. Gana Argentina 1-0. ¿Qué final? Salvio. De Paul. Firme, muchacho, firme. La mete Armani. Espera Leo, va Messi. Habrá lateral. Un desafío de este técnico y de este cuerpo técnico es rodear a Messi. Cuatro minutos más. Iremos hasta el minuto 49. Es así, Pablo, generarle socios para que Messi tengan quien descargar, cómo ir a buscar... Que pueda generar triangulaciones, que desoriente a los defensores, a los marcadores rivales. No sepan si marcar a Messi o al compañero, no sepan por dónde va a aparecer. Todo lo que sea sorpresa en el fútbol juega a favor del que ataca. A Argentina le ha faltado sorpresa, especialmente en esta segunda parte, en la que eligió por ahí atacar más por adentro, donde Ecuador lo estaba esperando, y no tanto por afuera, donde claramente generó y lastimó mucho más. Habrá tiro libre, quedó golpeado el área, entró en duro habrá mucho para mejorar lo mejor es arrancar ganando mi querido Goico así decía, así decía el gran doctor eh, don Carlos Bilardo dice dame ganar que los líos los arreglo mejor no deja es un de lío eh. perdón Pablo pero tampoco es que es un lío esperábamos más de la selección acá, acá yo soy el optimista pero algunas chispitas mitad, interesantes por... se han visto algunas chispitas se han visto la roba paredes recién arranca el camino vamos con mucha fe mira Argentina Maldoto va Salvio. Messi. La toma Leo. Messi con Salvio. Leo, mete un caño. No pasó. Sale rápido ahora. y Ibarra para la contra. Va Lo espera de Paul. Retrocede Poit. Bien, Juancito. Bien. ¿Pegó el juez ecuatoriano? No. Hay lateral que corresponde a Ecuador. Llegamos a los 47 minutos. iremos hasta el minuto 49. Los dos el gol de Messi de penal. Gana Argentina 1-0. Comenzando la el eliminatoria sudamericana nos quedamos a continuación para repasar los mejores momentos de este partido. Mariana, Colombia, Venezuela. Y le queda la pelota Arboleda. La mete Arboleda. Presiona Batalla Fico. Pica Stupinian, cuidado. Otra pelota en la cancha. La corre Stupinian. Le va quedando Foy. En la salida con Juan. La mete Foy. La tira larga para el pipanario. Ahora bueno, puede tener Argentina, gana Foy. Insiste paredes de Paul. Le queda la pelota a Tagliafico. Abierto a Nico Domínguez. La mete Tagliafico. Cortita la dejó. Y ahora Arbolida. 47 minutos. Medio. Abierto esperando a Riaga. Y yo que tiene el volumen a fondo. No le da no, más. No, sí. no, no le da más. Le quedó la pelota apreciado. Está ganando Argentina al comienzo de la eliminatoria. La va a sacar el arquero. La dejaba grueso hacia atrás. Arboleda abrió la cancha, viene preciado. Se va a terminar. 48 minutos. Se va a terminar, señoras y señores. Está ganando Argentina 1-0. Presiona Leo que está agotado. La deja Riaga. Le queda la pelota a Franco. Puede ser la última del partido, de Ecuador. Sí, se espera el paro también. Escalón y la tira larga. la rechazaron. Corre el tiene la pipa. Balario. 48-30. Balario. Y viene el toto al área para liquidar. La dejan para Messi. Viene Messi. Puede ser, puede ser. Despeja la el arca. ¡Oh! Cerca del palo derecho. Saque de arco, señoras y señores. Va a ganar el seleccionado argentino. En el comienzo de la eliminatoria. Rumbo a Qatar. Está ganando. Nuestra querida Argentina ganó una en un partido bravísimo Pero este es un buen camino, ¿eh? Abrir la cancha, darse la la Messi, que de espaldas tienen quien apoyarse, en este caso en Depoli. Fue una cuestión de puntería, era una linda jugada. Señoras y señores, final. Ganó Argentina, Argentina, Argentina. Argentina viejo nomás. Gol de Leo de Messi, de penal. A los 12 minutos ha ganado el seleccionado argentino. sí Se podrá mejorar mucho, pero arrancamos con el pie derecho. Firmes. En esta eliminatoria arrancamos con el gol de Messi para ilusionarnos. Mucho camino por recorrer que ha sido un duro comienzo, pero ha ganado el seleccionado argentino por 1-0. Le preparamos una pausa en la televisión pública. Gracias por la compañía y se volvemos junto a Ángela Elena, junto a Sergio de Cochil. Abrazo de Alfaro con Escaloni y repasamos los mejores momentos de esta victoria argentina. El diálogo del Toto Salio. Con el árbitro en un final donde Argentina terminó sufriendo por algún arrebato del conjunto ecuatoriano pero ha ganado 1 a 0 1 a 0 que el gol de Leo Messi de penal la pausa y retornamos queridos amigos de toda la Argentina gracias por la compañía y repasamos lo mejor ya venimos